Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna. Colo Colo quiere de refuerzo delantero de Santos Laguna. Ignacio Geraldino, delantero chileno de Santos Laguna, dejará la escuadra de la comarca lagunera y la Liga MX para reforzar al Colo Colo de su país, debido a que el conjunto andino estaría muy interesado en sus servicios ya que necesitan un número 9 de área que aporte movilidad y goles. De acuerdo con información del diario chileno en cancha, Colo Colo tendría en la mira a Geraldino que no tuvo mucha participación con Santos Laguna, pero en caso de que esta contratación no se dé, buscará a Alex Pumas de la UNAM, Felipe Mora para reforzar su ataque. Ignacio Geraldino en el clausura 2021 de la Liga MX con Santos Laguna tuvo participación en 17 partidos, en donde solo disputó el 30% de los minutos en dichos encuentros y no marcó ni un gol con los laguneros, siendo un jugador secundario para el director técnico uruguayo Guillermo Almada. Por su parte, Felipe Mora tuvo un paso un poco menos discreto en la Liga MX con los Pumas, con los que anotó 19 goles y dio 3 asistencia en 65 partidos, aunque no terminó por ser la gran figura en el ataque de la escuadra universitaria. Actualmente demora juega en la MLS con el Portland Timbers, en el que ha marcado 11 goles y ha dado 5 asistencia en 35 partidos. Sin embargo, el favorito parece ser Ignacio Geraldino, pues pertenece al subcampeón del fútbol mexicano San Laguna y llegaría al Colo Colo que dirige Gustavo Quinteros. Y por otro lado, se rumorea que Mazatlán FC pescaría al Charlie Carlos Orrantia como refuerzo para la apertura 2021. El equipo de los cañoneros del Mazatlán FC están tan cerca de concretar la llegada de Carlos el Charlie Orrantia como refuerzo para la próximo apertura 2021 de la Liga MX, pues el extremo mexicano estaría dejando al Santos Laguna de Torreón con quienes logró el subcampeonato en el torneo anterior después de jugar los últimos tres años con la comarca. Aún con seis meses de contrato, Orrandia será el primer refuerzo de masas de la NFC, equipo que comenzará un nuevo proyecto deportivo en la mano de Benat San José, el tercer director técnico del equipo morado a un año de su creación. Resumiendo la información, al parecer, Orrandia será la primera baja oficial, ya que Geraldino está muy atado al director Director técnico Guillermo Almada, y para Colo Colo será muy difícil llevarlo, pero ahí tiene la segunda opción, que es el Expuma Tsunam.